En nombre de la Junta Ejecutiva de la Delegación La Plata del Colegio de escribanos les doy la bienvenida agradeciéndoles vuestra presencia. Eh, la renovada vigencia de la obra de Federico García Lorca motivó este homenaje. En realidad su vida y su obra se funden en un mismo relato pasional y trágico de profunda intensidad humana. Por eso, este acto se integra con dos valiosas expresiones culturales, la literatura y el teatro. En la primera nos ilustrará sobre un aspecto de la vida del poeta granadino, a cargo del profesor Guillermo Alvaldo Piría, aquí conmigo, de vasta y proficua trayectoria en el ámbito de la literatura. Egresado de la Universidad Nacional de La Plata, donde es catedrático, Autor de numerosos libros, muchos de ellos premiados en nuestro país y en el extranjero. es vicepresidente de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras de Madrid y miembro correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Granada, entre otros relevantes antecedentes. Por su intermedio agradecemos a estas entidades, a la Universidad Nacional de La Plata y a la Sociedad Argentina de Escritores su adhesión a la celebración de este homenaje. Luego, la segunda parte de este acto estará a cargo del grupo teatral Mujeres del Orca, grupo creado hace más de una década en honor del escritor español que ha representado con enorme suceso sus obras en diferentes escenarios de nuestra ciudad. Lo integran Ana Angelillo, Sergio Anteaga, Patricia Brusa, Silvia Carrera y Carolina Torres. En la ocasión, actuará como músico invitado. El guitarrista Marcos Alejandro Edward. Dejo, pues, en el nombre de la palabra a nuestro disertante, profesor Guillermo Piría. Muchas gracias. Me retiro. Re... Amigas y amigos, eh, realmente es un gusto para mí poder esta noche compartir con ustedes y por, por primera vez en la Argentina eh, mi discurso de incorporación a la Academia de Buenas Letras de Granada, que tuvo como tema la visita de Federico García Lorca en 1933 a la Universidad Nacional de La Plata. El viaje de García Lorca a la Argentina eh, fue objeto de numerosos trabajos y dado que su permanencia en nuestro país se prolongó varios meses y fue muy importante en su carrera de dramaturgo no hay biografía que no se ocupe de ese viaje La tan conocida de Gibson nutrida de otros biógrafos le dedica un capítulo de unas 50 páginas también fue tema de estudios particulares que no vamos a citar para que la conferencia no se haga demasiado, demasiado larga y este, de numerosas eh, reseñas periodísticas difícil agregar algo que no se haya dicho de Lorca en Argentina que fue en realidad más que García Lorca en la Argentina García Lorca en Buenos Aires y sus alrededores sin embargo, eh, a mí me pareció que podía contribuir a la reconstrucción de una de las actividades que realizó el granadino en nuestro país, que fue su visita a la Universidad de La Plata. Este tema eh, para mí fue siempre significativo por ser poco conocido y porque además la Universidad de La Plata es mi alma máter y fue la única institución universitaria que García Lorca visitó. Eh, tuvo invitaciones de otras universidades, eh, pero eh, Lorca las declinó. Por ejemplo, de la Universidad de Córdoba, de Mendoza, de Tucumán, Santiago del Estero, fue invitado pero no concurrió, sí concurrió a Rosario... Una noche, la del 22 de diciembre de 1933, donde pronunció Juego y Teoría del Duende en el Teatro Colón. Pero la única institución universitaria a la que concurrió García Lorca en ese viaje, eh, que fue un viaje en el que se destacó más que como poeta, como, como dramaturgo, fue la Universidad de La Plata. Bueno, eh, la universidad, ustedes saben que en esos tiempos eh, era realmente un, un semillero de, de genialidades. Había enormes profesores y estudiantes que después se destacaron en la vida cultural de nuestro país. Eh, desde sus primeros años La Plata se preocupó por enriquecer su vida cultural cultural, además con la presencia de artistas, científicos, pensadores y políticos de todo el mundo. Y estaba la idea de que estas personalidades no solo vinieran a iluminar nuestra ciudad, sino también que conocieran lo que era la plata como obra urbanística. Entre aquellas personas que pasaron por nuestra ciudad... Estaba Sara Bernard, María Guerrero, Teodoro Roosevelt, Eleonora Duce, Jean Joré, Arturo Rubinstein, Richard Strauss, Humberto de Saboya, Albert Einstein, el Duque de Windsor. Bueno, y infinidad de, de personalidades, ¿eh? además de Jacinto Benavente, Benjamín Gigli, Juan Ramón Jiménez, Carmen Amaya, Andrés Segovia... Eh, Gabriela Mistral, entre los que llegaron posteriormente a la visita de Federico García Lorca en 1933. Bueno, en la historia de, de la visita de Lorca a La Plata, o más propiamente a su universidad, abundan los hiatos, como diría Borges. Eh, sabemos que el poeta hizo el viaje por invitación del presidente de la universidad, que en ese entonces era Ricardo Levene, aunque Gibson afirme que el único convite documentado fue el de la de Córdoba, de la Universidad de Córdoba. ¿Por qué aceptó trasladarse a La Plata y no a otras ciudades? Puede ser obvio, La Plata no solo era una urbe de un alto perfil cultural, como decíamos recién, pese a su juventud, era una ciudad de apenas medio siglo, eh, sino el hecho de que La Plata se encuentra muy cerca de, de Buenos Aires donde estaba alojado Federico suponemos que en la mañana del miércoles 13 de diciembre se habrá trasladado desde el Hotel Castelar en la Avenida de Mayo, donde él se alojaba a la estación Constitución de donde salen, como todos sabemos, los trenes a La Plata eh, en ese entonces era la forma más rápida y cómoda de de llegar a la plata y la que utilizaban todos, eh, sin distinción de, de clases sociales. Eh, es eh, improbable que Lorca realizara este viaje solo, por más que fuera muy corto. Eh, seguramente que lo acompañó y tenemos indicios y documentación fotográfica, además. Eh, de que pudo haber sido él, fue el dramaturgo español Gregorio Martínez Sierra, quien aparece en las fotos del diario El Día y El Argentino. Martínez Sierra era uno de los que lo había esperado a Lorca en el puerto de Buenos Aires y ambos habían trabado relación en el ambiente teatral de la península. Eh, bueno, no sabemos, hay cosas que las tenemos que reconstruir, por ejemplo, no sabemos si... Ricardo Levenes fue a esperarlo a García Lorca a la estación o mandó gente a que lo fuera a esperar eh, pero lo que sí sabemos que, es que la recepción de García Lorca no tuvo carácter popular y que la concurrencia a la disertación de la que después vamos a, que después vamos a hacer referencia debe haber sido seleccionada, aunque no exclusivamente del mundillo académico el diario El Día solo informa de la visita cuando ya García Lorca se había marchado. La encuesta anota con una fotografía que más adelante voy a describir, dice en la página 10 «El poeta y celebrado autor español García Lorca, que acaba de obtener sonados triunfos en Buenos Aires, efectuó ayer una visita a la colonia de vacaciones de la escuela graduada Joaquín B. González». El presidente de la universidad, doctor Levene, secretario, señor Amaral, director de la escuela, profesor racio y otros miembros del personal docente acompañaron al distinguido huésped durante su gira, ofreciendo luego un almuerzo en su honor que fue servido en el local de la colonia. García Lorca tuvo a su cargo una conversación sobre teatro y los niños repitieron la representación de diversos números que figuraron en la fiesta escolar de clausura de los cursos con fia gramática y errores ortográficos la crónica da una pálida idea del acontecimiento del que parece haber participado solo la comunidad educativa en el cual el poeta abordó un tema tan general como el teatro pero el diario el argentino le dio mayor relevancia a esta visita y nos aclara algunas cosas que no aparecen en la crónica este, del día. ¿eh? Por ejemplo, que la presencia de García Lorca fue por invitación especial del presidente de la universidad, doctor Ricardo Levene, eh, que la, la representación fue de escenas de Pinocho este, que llevaron a cabo los, los alumnos fue una repetición, una reposición, diríamos, para ser más exacto, de, este, de una puesta en escena que habían realizado para el cierre de los cursos. Y, y que la charla de García Lorca fue sobre el teatro universitario, es decir, sobre la barraca, sobre la experiencia de la barraca. Eh, en la edición del miércoles 13 en la página 12 el argentino sintetiza la información diciendo hoy estará en nuestra ciudad el gran poeta español García Lorca a raíz de una invitación formulada especialmente por el presidente de la Universidad, doctor Ricardo Levene bueno, dice el horario en el que va a ser el almuerzo que eran las 12.30 sabemos que Lorca llegó tarde al almuerzo por las crónicas posteriores entonces, pero no sabemos por qué llegó tarde ¿No? entonces eh, en, este, en las reseñas después que hace el, los anales de la universidad dice que García Lorca visitó también el museo entonces esa llegada tarde a la, a la escuela Joaquín B. González suponemos nosotros pero no tenemos ninguna documentación que se debió a una visita muy abuelo de pájaro lógicamente por el Museo de la Plata, que era uno de los lugares a los que llevaban a todos los visitantes que, que venían a nuestra, a nuestra ciudad. Eh, bueno, encontramos tres documentos fotográficos de la visita de García Lorca a la Plata. Primero, la fotografía con que ilustró el diario El Día, su expuesta nota del 14 de diciembre. En el centro de la foto está el poeta junto al doctor Leveme. A su alrededor vemos al secretario de la Universidad, Antonio Amaral, al decano de Humanidades, José Rezano, al director de la Escuela Graduada, Vicente Racio, y al dramaturgo Gregorio Martínez Sierra. Todos de riguroso traje y corbata, a excepción de García Lorca, que venía vestido con el uniforme de La Barraca el mameluco famoso que usaban todos los miembros de la barraca. El argentino publicó una foto muy similar, pero donde Lorca y Levene han invertido sus lugares y al lado del poeta aparece la señora Santa María de Otero de San Martín, que fue una de las pocas mujeres que estuvieron presentes porque este, parece que el ambiente era, era bastante machista, ¿no? Eh, y, y dice en el epígrafe de esa foto que eh, está también un amigo del visitante que la acompañó desde Buenos Aires, pero no dice que es Martín Sierra, dice que es Martín García. Martín García era el cónsul de España, ¿eh? pero el que aparece en la foto en realidad es Martín Sierra. ¿eh? Este, bueno, estas son cuestiones eh, minucias de, de investigador, ¿no es cierto? Que, este, pero como no hay nada escrito sobre, o no había nada escrito sobre la visita de García Lorca a La Plata, había que sacarle el jugo a todas estas, estas cositas, ¿no es cierto? Y la tercera foto también aparece en el argentino y registra el momento en el que García Lorca diserta sobre la barraca aparece en el extremo derecho, sentado en una silla, la espalda apoyada en un árbol, cruzado de piernas, mientras lo escuchan atentamente algunas de las figuras que ya mencionamos. Bueno, ahora lo importante es lo que publicó el boletín de la Universidad Nacional de La Plata en su tomo 17 del año 1933, número 5, donde se incluye una nota titulada Visita del poeta Federico García Lorca a la Universidad de La Plata. Charla sobre el teatro universitario. Donde leemos: Federico García Lorca, el fino y vigoroso poeta del romancero gitano y Bodas de Sangre, visitó el 13 de diciembre la Universidad y su colonia de vacaciones, a e invitación del señor presidente doctor Ricardo Levene. Recorrió las instalaciones de la Universidad conociendo el museo y el parque del Colegio Nacional donde se realiza la colonia de vacaciones bueno, acá tenemos eh, la mención a la visita de García Lorca al, al museo ¿no? y después dice este, esta crónica que se refirió al a la organización del Teatro Universitario Español por el fundado llamado la Barraca. Eh... Medina, en Lorca, un andaluz en Buenos Aires, recoge el testimonio que le brindó en una entrevista realizada en junio de 1998 el doctor Alberto del Mar, que fue uno de los niños que actuó esa tarde. Me parece que, que es interesante que escuchemos lo que dijo Alberto del Mar, ya de, de un anciano, digamos, de ese recuerdo infantil. Cuenta del Mar, que días después del comienzo de la colonia, fuimos convocados a ensayar nuevamente porque el miércoles 13 de diciembre nos visitaría el famoso poeta y dramaturgo Federico García Lorca. Volvieron a construir el escenario bajo el techo de una galería y junto a una de las aulas que serviría de camarín y salón de maquillaje los ensayos los regresaban con mucho temor porque pensaban que el visitante era un hombre muy formal que juzgaría severamente la representación pero prosigue aquel miércoles 13 de diciembre de 1933 fue un día tan luminoso como la sonrisa de Federico que llegó vistiendo un mameluco azul como los que usan los mecánicos de automóviles pasó junto a nuestras largas mesas tendidas bajo la arboleda seguido de acompañantes Federico saludó a todos palmeando, agitando las manos estrechando otras después se sentó en una de las mesas como si fuera uno más de los concurrentes a la colonia después del almuerzo, casi a las 4 de la tarde comenzó la función teatral pusimos en escena El País de los Juguetes comedia musical adaptada de un capítulo de las aventuras de Pinocho que hizo nuestra profesora de teatro y declamación, Agustina del Carmen Fonrush Miranda. César Gussetti hizo el papel de Pinocho y Carlos Alberto Lustanó el de Cochero. Vistiendo una camiseta roja con cuello y puños blancos, encarné a Espárragos. Y aún me parece estar viendo a Federico, sentado en la primera fila de la platea, soltando carcajadas ante nuestras expresiones histriónicas al caer el telón final aplaudió con entusiasmo de niño y cuando salí después de haberme limpiado el maquillaje me alzó en sus brazos yo tenía nueve años y me besó bueno, quedaría por conocer cuál fue el contenido de la charla que dio después Federico García Lorca por fortuna el boletín de la universidad es bastante preciso y a falta de un registro sonoro. Ustedes saben que una de las, de las grandes deudas culturales del mundo, del mundo de la literatura, al menos es no haberse encontrado la voz de Federico García Lorca. y Siempre se sospechó que si en algún lugar queda algún registro de su voz es en la Argentina. Eh, pero todavía no se encontró a falta de un registro, de una grabación de lo que dijo García Lorca eh, tenemos la, la versión casi taquigráfica de la charla que salió publicado en el boletín de la universidad bueno, comenzó diciendo que el traje que llevaba era el de los directores, artistas y tramoyistas de La Barraca la cual fue fundada por él con un grupo de artistas y jóvenes universitarios españoles, contando con la cooperación y el estímulo del ministro de Instrucción Pública, doctor Fernando de los Ríos. El Estado dio una fuerte suma de dinero que permitió adquirir todo lo necesario para la empresa. Sin embargo, el poeta aclaró que no se necesitaba mucho dinero, dado que todo podía hacerse con los mismos actores, desde los trajes hasta el levantamiento de los tablados en las plazas de los pueblos españoles, a donde se llevan durante las vacaciones las obras. Bueno, en esto no cambió mucho, ¿no es cierto? Este, eh, decir, hoy en día el teatro independiente sigue siendo así, los actores hacen todo, ¿no? El boletín informa que los directores eran Lorca y Eduardo Ugarte, un talentoso poeta español de minorías, y detalla. La primera tarea a realizar es la de seleccionar y clasificar los estudiantes que serán actores. Para ello se efectúa entre los candidatos un examen que dura para cada uno más de tres horas y que comprende desde lo físico y rasgos característicos hasta la voz y sus registros. Luego debe pasar cada uno de los futuros actores por cuatro pruebas, siendo las más importantes las dos últimas en las cuales, en la primera debe hacer un papel que se le ha elegido y la última, uno que él mismo elige de las escenas del teatro clásico español. De este modo se hace una ficha con cada actor y todas sus cualidades, voz, físico, condiciones escénicas, talento musical, habilidad representativa, etcétera, etcétera y se indica en ella, por los directores, para qué tipo de personaje sirve. Así, cuando se necesita un personaje cualquiera, se va al archivo y se lo extrae. También explicó García Lorca que a cada actor se le hace firmar un contrato en el cual se establece el compromiso de que ha de trabajar gratuitamente por la barraca y que ha de obedecer sin discusión ni objeciones a los directores y que su teatro universitario está fundado sobre el principio de autoridad y que su ideal es poner nerviosos a todos sus componentes mientras se preparan las obras de ese modo se electriza todo y se facilita la tarea palabras de García Lorca a continuación habló de la puesta en escena los ensayos duran meses y meses. Los directores son los únicos que en ellos mandan y se hacen oír. Todos los demás deben obedecer y callar. De ese modo, cuando una obra se pone en escena, dijo el poeta, yo puedo echarme a dormir. Solo basta que mueva la palanca que levanta el telón para que todo marche como una máquina. Todo se lo ha previsto, desde la voz hasta el movimiento de las manos y de las figuras en la escena. Cada actor repetirá 100 veces la misma obra y las 100 veces la hará exacta y matemáticamente igual. Ese es el ideario de este teatro donde los directores lo son todos. Yo quiero aclarar, ¿eh? Eh, por si alguno lo olvidó, García Lorque es andaluz. ¿eh? Y ustedes saben que es cualidad de los andaluces ser exagerados. No mentiroso como dicen algunos, mentirosos no son los sanduces, son exagerados. Y este, esto de que repetirá 100 veces la misma obra, cien veces la hará, exacta y matemáticamente igual sabemos que es una exageración. ¿eh? Cualquiera que, que haya pasado, aunque sea por la puerta de un teatro, sabe que, que esto no es, no es así, ¿no? Este, Bueno, después eh, habló sobre las obras que representaban, que eran obras de teatro clásico español y de, de las, giras, las giras que hacían por los pueblos eh, acá cuenta una, una, una anécdota muy, muy interesante eh, García Lorca sobre una, una representación de un auto sacramental de Calderón que se hizo en un pueblo muy pobre que se llama Ayerbe eh, Dice, en uno de los pueblos españoles más pobres, en Ayerbe, cuando se estaba representando el auto sacramental de Calderón, comenzó a llover y ni un alma se movió de la plaza. Y el espectáculo continuó, con lluvia y todo, oyéndose solo los versos del poeta y el chapoteo del agua, en medio de un silencio de muerte hasta terminar. Al otro día, naturalmente, todo el pueblo de Ayerbe estaba constipado pero había dado el espectáculo de cultura y emoción más grande que la barraca ha recogido y sugerido en sus giras bueno, esto es en apretada síntesis porque eh, salté algunos pasajes lo que sabemos sobre la disertación de García Lorca en la Universidad de La Plata eh, bueno es este, hay algunos testimonios orales de esa visita recogida por, por Pablo Medina eh, como el testimonio de María Luisa Madueño que era una titillitera que fue una de las mujeres que también este, pudo ir a escucharlo a, a García Lorca en esa, en esa oportunidad y en conclusión podemos afirmar que la visita de García Lorca a la Universidad de La Plata fue un hecho significativo en la prolongada estancia de poeta en nuestra tierra. Fue su único contacto con el ámbito universitario en el que desarrolló su ideas sobre el teatro estudiantil delante de las máximas autoridades académicas. ¿Eh? Imagínense si hoy en día viene un poeta de 30 años, poeta y dramaturgo de 30 años de España este, y pasa por la plata a ver qué autoridades de la universidad lo recibirían yo he tenido experiencia de, de, de, de haber invitado gente de, de otros países acá y no lo recibió ni, ni el empleado ¿eh? y en ese entonces bueno, había otra, otro concepto de la cultura desde el presidente de la universidad para abajo estaban todos presentes, cierto. Eh, la presencia de lo más granado de la cultura platense en esa tarde demuestra la alta estima en que se le tenía, se le tenía y era un poeta de treinta y pico de años, nada más. ¿eh? Eh, y esa estima no era solamente en los círculos literarios y teatrales, sino también en el ámbito universitario. Y esto debe marcarse en una tradición propia de la ciudad de la Plata al menos de otros tiempos, que era la de nutrirse de los conocimientos y el arte de cuantas figuras pasaban por nuestro país. Fue también, quizás, y esto es muy importante me parece, uno de los pocos momentos, si no el único, en que el poeta tomó contacto con los niños argentinos, como espectador privilegiado de una obra puesta en escena para él, todo ello hace más llamativo el hecho de que muchos lorquistas no hagan mención de esta visita a la Universidad de la Plata, que era el, el, la cuestión con la que yo arrancaba esta charla, y que se pase también sea, este, se pase por alto el contenido de su charla sobre el teatro estudiantil, omisión que nosotros quisimos remediar en parte con este, este discurso en la en la universidad este, en, en la Academia de Buenas Letras de, de Granada y bueno cuando yo tuve que dar este, este discurso este, que llamó mucho la atención como, como cosa así un poco este, excepcional eso, porque García Lorca es, es uno de los autores que tiene una bibliografía más, más amplia, más completa en el mundo. Este, y quería, quería de alguna manera este, aprovechar esa, esa oportunidad para este, rendirle un homenaje también a la memoria del doctor Ricardo Levine, que fue el presidente de la universidad, y que fue el fundador del archivo histórico en el cual yo trabajé. 25 años de mi vida hasta el año pasado en que, en que me acogí a la, a la jubilación ¿eh? este, uno de los más grandes historiadores de nuestro, de nuestro país ¿eh? este, y bueno, y también como homenaje no solamente a la universidad sino también a nuestra ciudad de La Plata ¿eh? mi idea era que, que en Granada se escuchara hablar de La Plata, de esta, de esta ciudad que eh, el mismo Ricardo Levene la llamó la Salamanca de Iberoamérica, porque realmente la vida universitaria en esas décadas del siglo XX era sumamente importante y La Plata bien podía compararse, salvando las distancias lógicamente, con eh, lo que es Salamanca para España. ¿cierto? la Salamanca de, de Iberoamérica y, y bueno, y con, este, con este discurso yo cumplí un sueño que realmente no, nunca me hubiera imaginado de este, poder formar parte de esa corporación que es la Academia de Letras de Granada y que es un, un sueño que, que nunca este, me atreví a soñar eh, ni siquiera cuando tenía 10 años cuando describí, cuando descubrí la, la poesía de, de García Lorca y empezaron a sonar en mis oídos nombres como los de la Puerta del Vira o la Campana de la Vela, que en ese entonces no sabía si eran parte de una geografía real o imaginaria. Bueno, con el tiempo supe que todos esos lugares existían y que, y que la poesía de Lorca es muy, muy minuciosa, tanto su poesía como su un teatro, de escribir esa, esa patria chica que es Andalucía y sobre todo Granada. Algo de todo esto es lo que vamos a ver a continuación con el espectáculo de las mujeres de Lorca. Muchas gracias. ¿eh? Hay cosas encerradas dentro de los muros, que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Es rompiendo todas las puertas el único modo que tiene el drama de justificarse. Viendo por sus propios ojos que la ley es un muro que se disuelve en la más pequeña gota de sangre. Aquí están ustedes pisando un teatro donde se darán dramas auténticos que he tramado, apoderándome de los personajes. Porque yo me fui con el otro y tú también te hubieses sido. No se sé siente la verdad cuando está dentro de una misma. Yo soy la libertad herida por los hombres. Yo me he puesto boca arriba y he comenzado a cantar. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada. Lo que valen son tu brazo cuando de noche me abrazan. La luna es un pozo chico, las flores no Ahora su Pedro y la libertad de España. Ella, que por coser la bandera de la libertad, será condenada a muerte. Y la vieja, mujer experimentada, será quien aconsejará a cada una de ellas a seguir un camino. Pero yo, Federico García Lorca, soy el autor de las obras. Y seré quien decide el destino de cada una de ellas. ¿De dónde vienes? <risa> ¿De la tienda? Pero que tan temprano. ¿no? Por mi gusto, hubiera esperado la puerta que abriera. Ya que no sabes lo que he comprado. ¿Habrás comprado café para el desayuno? ¿Azúcar? ¿Panes? No. He comprado tres varas de hilo, encajes cintas y lamas de colores para hacer más daños. El dinero lo tenía mi marido. Él mismo me lo ha dado. Te vas a hacer una blusa. No. Es ¿Qué? porque... ¿Sabes? ¿Qué? Ya ha llegado. A los cinco meses. ¿Y te has dado cuenta de ello? Naturalmente. ¿Qué se siente? No sé. Angustia. Angustia. ¿Estabas descuidada? Sí, descuidada. ¿Te estarías cantando? Yo canto. Tú, Pipe. Ay, no me preguntes. ¿Has tenido alguna vez un pájaro vivo encerrado entre las manos? Sí. Es lo mismo, pero por dentro de la sangre. ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué hermosura! Yo sé que los hijos van a ser del hombre y de la mujer. Pero, Dios, ¿por qué no puedo tenerlo yo sola? Dios no, Dios no. A mí no me ha gustado nunca Dios. ¿Cuándo se van a dar cuenta de que no existe? Son los hombres los que te tienen que amparar. Yo no le deseo. Así usted manda clavarme agujas en el sitio más débil de mis ojos. Yo, yo no sé nada. Yo me he puesto boca arriba y he comenzado a cantar. Los hijos llegan como la mujer. Yo bordé la bandera por mi amor. Yo he conspirado para vivir y amar su sentimiento propio de libertad. Más que a mis propios hijos y a mí misma le quise. Yo, <risa> yo he sido mujer de faldas en el aire. He ido flechada a la de melón, a la fiesta, a la torta de azúcar. He tenido dos maridos, 14 hijos, seis moneros. Sin embargo, no estoy triste, quisiera vivir. Tener un hijo no es tener un ramo de rosas. Mi sangre se volverá veneno si no puedo yo tenerlos. Y yo doy mi sangre, y la sangre de todas las criaturas por la libertad. Vos, oh, vos, oh, es lo que digo yo. Las cegueras, cuánto duran las casas, cuánto duran. Y solo nosotras, las endemoniadas mujeres, nos hacemos polvo por cualquier cosa. Los hombres, los hombres tienen que gustar, muchachas de deshacernos las trenzas y darnos de beber agua en su misma boca. Así, así corre ¿no? el mundo. es tuyo, pues teniendo. ¿no? Y también andan para Dijo Mariana. Desde que pusiste tus manos en nuestra bandera, aquellos colores de flor de granada han desaparecido de tu rostro. Tú y tu bandera de la libertad tan solas, Mariana, no mordes más. Pero... Yo sé que Pedro vendrá. Dime, ¿cuándo viene a salvar mi vida? ¿Cuándo viene a morir si la muerte me acecha? Dime, ¿vendrá? No. Pedro y sus amigos de la revolución te dejaron sola. Huyeron no Inglaterra. ¿Y vas a dejar que muera la que tiene menos culpa? No te preocupes de morir amargada y triste. Es mejor llorar por un hombre vivo que te apuñalme. Por un fantasma que no viene a de otra Todo se vuelve en medias palabras, gestos, tantas cosas dice que no se pueden saber. En último me a No, es no. de resignarme solamente cuando tenga la cabeza atada con un pañuelo para que no se me abra la boca y las manos bien amarradas dentro del ataúd. Solo en esa hora de resignarme. No se preocupe, mujeres, se han preocupado por nacer. <coughs> No es solo levantarse, sudar, comer unos panes y morirse. Tú porque ves todo como un libro ya leído, porque estás vieja. Yo quiero tener a mi hijo en brazos ahora para poder dormir tranquilo. Vamos, dígalo. ¿Sí ¿Sabe de esas cosas? ¿Qué? Yo quisiera hacer una pregunta. A ver, ya sé lo que me vas a decir. De esas cosas no se puede decir palabra ¿Por qué no? Ayer me le ha dado confianza a oír hablar Y hace tiempo que estoy deseando escuchar esta conversación ¿Qué? Lo ¿No que sabe Yo ya he dicho, no sé nada Además, ¿qué sabes tú del giro que pueden tomar las cosas? A él deberías preguntarle Usted le tiene que decir lo que tiene que hacer Oye, mientras aquí hay sol, en otras partes llueve. Ten paciencia, mujer, ¿qué vas a hacer? Es que yo creo que sea. Eso es verdad. El agua que viene del río es completamente distinta al agua que se va. Ya he dicho, no sé nada. Además, ¿quién puede decir que ese cuerpo que tiene no es hermoso? Quizás si al fondo de la calle relincha el caballo. Déjame, mujer, no me hagas hablar. Son muchas ideas que no quiero decir. De todos modos, debería ser menos inocente. ¿Por qué? Yo con mi marido no hablo de otra cosa. ¿A ti te gusta tu marido? ¿Qué? ¿Quieres? ¿Deseas estar con él? No sé. ¿No tiemblas? ¿Puedes acercar a ti? ¿No te así como un sueño cuando acerca sus labios? Dime. No. ¿Has sentido algo con otro hombre acaso? Tal vez. Quizás. Una vez. Una vez. Víctor. ¿Sí? ¿Qué va hermoso? ¿Cantabas tú? Yo. ¡Ay, qué lindo! Nunca te había sentido. ¿No? ¿No? Parece un chorro de agua que te llena toda la boca. Soy alegre. Es verdad. ¿Como tú triste? No, yo no soy triste. Yo tengo motivos para estar. ¿Y tu marido es más triste que él? Él sí. Él tiene un carácter seco. Siempre igual ¿Viniste a traer la comida? Sí como una quemadura sigo mi camino oye Germa, ese no era tu marido no mi marido es otra cosa a mi marido me lo dio mi padre y yo no soy una casada indecente pero resulta que estás vacía no, vacía no porque me estoy llenando de odio. Dime, ¿tengo yo la culpa? ¿Es preciso buscar al hombre? El hombre y nada más. ¿Qué me vas a decir cuando me dejan con los ojos tristes mirando el techo, se da media vuelta y se duerme? ¿Es de quedarme pensando en él o en lo que pueda salir relumbrando de mi techo? Cuando me cubre por las noches él cumple con su deber. Yo siento la cintura fría, como si tuviera el cuerpo muerto. Tienes razón. Debería haber un Dios, aunque fuera pequeñito. Uh -huh. Para que tirara rayos contra los hombres de simiente podrida que encharca la alegría de estos campos. Acabaré pensando que yo misma soy mi hija. Muchas noches por la madrugada bajo el patio sin encender una luz. Y cuando paso por el oscuro del cobertizo, mis pasos me suenan a pasos de hombre. Y me confundo, no sé si soy, si no estoy. Pero calla, mujer, claro que estás. Calla, quieres. Déjame libre la voz. Deja siquiera que salga esta cosa hermosa y que llene el aire. Déjame ahora que estoy entrando en lo más oscuro del pozo. Porque una cosa, una cosa es la cabeza, y otra cosa es el cuerpo. Maldito es el cuerpo que no te responde. Yo soy una gran pecadora, pero amé de una forma que Dios me perdonará. Ama la libertad más que a su Mariana, pues yo seré la misma libertad que la adora. ¿Y este corazón a dónde me lleva que hasta de mis hijos me estoy olvidando? Mío, Mariana, ¿Para qué hijos? Pero hasta yo misma me asombro de quererte tanto. Por la libertad. Es preciso. Tengo que atreverme a todo y estar muy serena, muy serena, aunque me sienta vestida de dolor y llanto. Pedro, cuando se quiere, se está fuera de tiempo y ya no hay día ni noche. Te acompaña. mi vida como te estoy queriendo. ¿Por qué? ¿Por qué me lo dijiste? Yo bien que lo sabía, pero nunca quise decirle a mi esperanza. Ahora ya no importa. Mi esperanza lo ha oído y se ha muerto mirando los ojos de mi pelo. Sé sí que vas a morir. Hombres, por tus hijos, Por dije que lo precio la vida. No quiero que mis hijos me desprecien. Elena, ¿me escucha. No has oído que el corazón te ha dolido. Pues esas heridas, duelen. heridas? me duelen. He Estoy en mi pecho. He Tengo heridas de cristal en mi corazón. Gotas de sangre llorar. No quiero que esto pase mi amor ¿y qué es amor? ¿qué es amor, Fernando? yo no sé lo que es el amor ¿no es eso como yo? Nadie en el mundo si el corazón no fuera nuestro gran enemigo sí, te abandonamos todos habla, quiere, vive ya estoy muerta, mi este Fernando, déjame. Déjame, déjame no, vete no te reconozco, no conozco a nadie quiero dormir tranquila no sé qué hacer sé que ese llanto pero quédate sabiendo que nadie te querrá tanto como te estoy queriendo. ¡Qué angustia! Limpiar esta angustia que tengo, esta angustia de andar sin saber a dónde voy y este sabor amor que me quema la boca. que no pueda hablar ella que todas estuvieran en silencio esa fue su última palabra silencio ¿va a ser todo silencio? que nos no lo cuente la poncia con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata pero que se te ha metido en la cabeza para que le hables así Oh, shoot. del fuego de la tierra Vais a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies para adelante, mandaré el lo y a lo vuestro. Tantas veces lo dijiste. Sin embargo, ahora casi al final de tus días, te hicieron beber el veneno más amargo que una madre puede recibir. ¿Te acuerdas que te dije que a lo mejor de pronto caigo? Y a lo mejor de pronto un golpe de sangre te para el corazón. Nunca quisiste escucharme, nunca. Por un oído te entra y por el otro te sale lo que yo diga. Eres tan orgullosa. Y hasta tú misma. veces pensé en cruzar el mar y dejar la casa de guerra. Ya no puedes maldecirme. ya no te oiré más decir vete. Este no es tu lugar. No me bien más nada. Yo solamente velo porque la gente no escupa al pasar por la puerta. Quiero vivir en casa decente. No quiero mancharme de vieja. No tengo coraje para abandonarte, pero no mereces. Bien lo sabes. ¿Quieres decir algo? Shhh. Calla. Obrar y callar a todo. Es la obligación de los que viven a sueldo. Fastídiate, mujer. Ya no ladro cuando me lo dices. Ya me harté pero sabes bien que sigo con la cabeza y las manos llenas de ojos Siempre fuiste lista y viste lo peor de la gente así en pero cuando se trata de tus hijos, cuando uno no puede con el mar lo mejor es darle la espalda para no verlo rotado ¿Sabes cuántas, cuántas veces pensé en que por fin llegaría el día en que me encerraría contigo y te escupiría un año entero Bernarda por esto Bernarda por aquello no sé por qué no encuentro las palabras ni sé por qué siento cuando te miro como si me faltara el habla son 30 años 30 años, lavando tus sábanas, velando tus noches, espiando a los vecinos para traerte los cuentos, toda una vida sin secretos, una por la otra. Tus hijas son mujeres sin hombre nada más. Y en esas cuestiones, hasta la sangre se olvida. Nunca pudiste vigilar el interior de sus pechos. ¿Qué pretendes que lo haga yo ahora? y nos arrastrará a todos, incluso a mí como lo hizo. Pero yo prefiero salir de acá con la calle oscuras Si me fuera posible, apagaría el farol De todos modos, las vecinas estarán acechando Con la mudanza, ha estado todo el día la puerta llena de chicos Como si en la casa hubiera un muerto Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí Pensando en cosas que estaban muy lejos. Pero ahora que esas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío. Buscando una esperanza que no he de encontrar nunca. Yo no sabía todo. Sabía que se había casado. Ya se encargó una alma caritativa de decirlo. Y sin embargo, he estado recibiendo sus cartas y sus mentiras con una ilusión llena de sollozos que aun hasta a mí misma me asombraba. Que si la sí. gente no lo hubiera sabido, si ustedes no lo hubieran sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y sus mentiras hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero todos lo sabían, todos. Y yo me encontraba señalada por un dedo, que daba un aire ridículo a mi modestia de prometida, y hacía grotesco mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaban de mi cuerpo. Y hoy se casa una amiga. Y otra Y tienen hijos, hijas Me enseñan sus notas de examen Hacen canciones, nuevas, casas, nuevas Y yo, igual La misma Escuchando la misma canción Cortando el mismo clavel. Un día bajo el paseo Y me doy cuenta que no conozco a nadie Muchachas y muchachas me dejan atrás ¿Por me canso? Y en eso uno le dice al otro ¡Ahí va la solterona! Y otro de cabellos rizados hermoso le dice a esa ¡Ya no hay quien le clave el diente! Y yo aliento sin poder hablar sino decir ¡Vamos! ¡Adelante! y sacarme los zapatos y de un roncón y no moverme más de ahí Ya estoy vieja Ayer oí decir que todavía podía yo casarme Ni lo pienses De ningún modo No lo hice con quien quise con toda mi sangre Con quien quise, con quien quiero Está <risa> todo acabado Y sin embargo me acuesto y me levanto con el más terrible de los sentimientos. ¿Cuál? Es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Quiero huir, quiero no ver, quiero quedarme serena, tranquila. ¿Y qué no tiene derecho una pobre mujer a respirar en libertad? Claro. Sin embargo, la esperanza me ronda. Me persigue, me muerde como si fuera un lobo moribundo que quisiera apretar sus dientes por última vez. Y además, ¿qué hombre vino a esta casa sincero a procurarse mi cariño? ¿Te ¿Te acordás? ¿Por qué tus ojos traidores con los míos se fundieron? ¿Por qué tus manos tejieron sobre mi cabeza flores? ¿Qué luto de los, mis señores dejas a mi juventud? Siendo honor de salud, tu figura, tu presencia, rompe con tu cruel ausencia las cuerdas de mi labú. Ninguno, Rosita. No vino ninguno. Bueno, y yo siempre he sido seria. ¿Y qué les voy a decir? Hay cosas que no se pueden decir porque no hay palabras para decirlas y si las hubiera no entenderían su significado. Ustedes me podrán entender si les pido pan, agua y hasta un beso. Pero nunca, nunca me podrán entender esta mano oscura que no sé si me hiela ¿O me aprieta el corazón cada vez que me quedo sola? Sería el punto de nunca acabar. Yo sé que los ojos los tengo siempre jóvenes. También sé que las espaldas se miran curvando cada día. Pero después de todo, esto, esto que nos pasó a nosotros, le han pasado a miles de mujeres. Vamos, ¿qué estamos hablando de esto? Nos levantemos todo y terminemos con este Carmen. cosa perdida. Ya sé que usted se está acordando de su hermana la solterona. Solterona como yo, que era agria y odiaba a los niños. Y a todo el que se compraba un trajecito nuevo. Pero yo no sé de eso. Es como que no hay cosa más viva que un recuerdo. Llegan a hacernos la vida imposible los recuerdos. Por eso yo comprendo muy bien a esas viejas borrachas que van por la calle queriendo borrar el mundo y se sientan a cantar en los bancos del paseo y cantan y bailan y celebran y caminan mujeres que quieren cambiar el mundo mujeres que cambian el mundo y está empezando a llover Thank mm -hmm. you. Navaja, malditas sean todas y el que las inventó. Vamos al asunto. No sé por qué no te clava los dientes en el cuello. Víbora. Madre, vamos al asunto. Y las escopetas y las pistolas, el cuchillo más pequeño, todo lo que pueda cortar el cuerpo de un hombre. Está ahí, yo, yo quieta. Sin arrancarle los ojos, no me entiendo. Calle no usted. palma encima o un plato de salborda para que no se hinche yo no sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo y cómo yo dejo la serpiente dentro de la cuna. Yo, yo no yo no quería a mi hijo pero es honra, ¿dónde está su honra? otra vez me pica los ojos a la punta del pelo. ¡Vamos a acabar! ¡No! No vamos a acabar. ¿Puede acaso alguien devolverme a, a tu padre o a tu hermano? y a hacer arroyo Y juntas tejeríamos en él, para pues, los perritos de la ¿Y si la llevara ¿La conmigo a las piñas, ¿Qué iba a hacer en las piñas? una vieja? Me ibas a meter debajo de los párbaros. No, vieja, oye vieja, la vieja, vieja. Tu padre, tu padre, sí que me llevaba? <risa> Eso es buena casta, Sangre. Tu abuelo dejó un hijo en cada esquina. Eso me gusta. Son hombres, hombres. <coughs> el trigo. El trigo. Lo que quiero decirle es que yo soy tu tía. Que estaré loca. Pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado a la blancura de mis pechos. Ya calla, que me importa ¿Y yo madre? ¿Por qué? Debo decirse otra vez. ¿Es que le parece mal? Porque yo me fui con el otro. Sí, me fui Y tú también te hubiese sido <coughs> Yo era una mujer quemada Llena de llagas Por dentro y por fuera Y tu hijo Era como un poquitito de agua Del que yo esperaba Hijos, tierra, salud Pero el otro el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba hacia mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua, frío. Y el otro me enviaba cientos de pájaros que impedían mi andar y que llenaban de escarcha mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada de un mulo y me hubiese arrastrado siempre, siempre, siempre, siempre aunque hubiese sido vieja y los hijos de tu hijo me hubieran agarrado de los cabellos. No, no me, no me parece mal. Y Ni yo misma lo sé. Así, de pronto, siempre me sorprende. Yo sé que la muchacha es buena, ¿verdad? No su pan, no su falda. Sin, sin embargo, cuando la nombro, como, como si me dieran una pedrada en la frente. Tienes, pues. Floja. Delicata. Mujer, te mando a dormir una corona de azar para buscar un pedazo de cama calentado por otra mujer. Véngate de mí. <coughs> Aquí me tienes, mira que mi cuello es blando. Te costará menos que cegar una dalla de tu huerto, pero eso no. Honrada piernas. Padre, Dios te vendrá con nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva esa inflación? Tres años. Y pude comprar la línea. No. no, no. No lo dudo Sin embargo, lamento mucho No saber cómo fue su madre ¿Qué pasa? Hijo, es verdad la... ¿Quién es eso? ¿Cuándo quieres que la pida? Me parece bien el domingo. Sí, le llevaré Las pendientes de sofá Que son antiguos sí, ¿tú ¿tú de parabesos. se los das a tu mujer cuando lo sea lo he dicho que cabe que las partes de los bolivillones, que la tienes descuidada me voy madre de con Dios hijo. Con Dios. amante sin habla novio carmesí por la villa muda tendido los vi los cuerpos estirados, paños de marfil vienen por el camino del arroyo si sí, yo los vi, pronto llegan dos torrentes, quietos al Dos hombres en las patas del caballo Muertos en la hermosura de la noche Muertos, sí, muertos Lo desrotó sus ojos Y sus dientes, sus puñados de nieve, nieve endurecida Los dos cayeron y la novia La novia viene tenida en Sangre, falda y cabellera Así fue, nada más Pero lo El, justo Sobre la flor del oro sucia arena Sucia arena sobre la flor del oro sobre la flor del oro traen a los muertos del arroyo. Morenito el uno. Morenito el otro. Qué ruiseñor de sombra. Llora y gime sobre la flor del oro. ¡No! Déjame llorar contigo. Llora, pero no es De hecho, cruz de amarga de fuerza, sábana que te cubra, pero siente seda, el agua o un llanto entre tus mangieles. Con un cuchillo, con un cuchillito en un día señalado entre las dos. El teatro es poesía que se levanta del libro y se hace humano, Y al hacerse habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes lleven un traje de poesía al mismo tiempo que se le vean los huesos y la sangre. Que sean tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida de una forma tal que muestren sus traiciones. Se aprecien sus olores y que salga de sus labios toda esa valentía de sus palabras llenas de amor y odio. Todo el teatro sale de las humedades confinadas. Todo el teatro verdadero tiene un profundo olor de luna pasada. El artista debe llorar y reír con su cuerpo. Y yo particularmente. Tengo una ansia verdadera de comunicarme con los demás. Por ello he llamado a las puertas del teatro. Y el teatro ha consagrado toda mi sensibilidad.